Cómo están, gente. Yo estoy viendo un nuevo video para el canal y bueno, estamos aquí para jugar un nuevo juego en el canal. Así es, de Vice City décimo aniversario. Bueno, se sabe que por mí se preocuparon por mi ausencia. Se preocuparon mucho por mi ausencia. Si están escuchando ruidos, es porque están construyendo una nueva casa por detrás de mi habitación. No les voy a mostrar, no les voy a sacar ni una cámara a ah, iniciar otra partida. Pero bueno, les traigo este nuevo juego y les voy a explicar todavía mi ausencia por subir videos. Les explico todas las razones y es por todo. Las clases, las, las clases a distancia. Porque a mí no se me ocurrió subir otro video que subir. Ni otra cosa más. Ni otra cosa por subir. Es por eso que en este que, de que mi teléfono voy a jugar GTA retro. Sabes que. que Sabes que la primera vez que no es primera vez que juego es que juego GTA retro los juegos de TGT a San Andrea si sí, no han visto mi video que lo subí a finales de 2019 quizás lo deje como ca a a aquí como tarjeta aquí arriba como una tarjeta como una aquí una tarjeta una nueva tarjetita aquí aquí como tarjeta Aquí arriba para que ustedes vayan a ver que, que primera vez que juego un GTA retro y también creé una lista de reproducción Y me lo gta retro Así que Pero espero jugando en móviles y no, y no en consolas o en computadora Así que Nada Vamos a robar este vehículo Voy a Apagar el radio Y bueno vamos a jugar una pequeña misión Que seguro que aquí no está muy lejos He hecho la misión más difícil del juego Que es la misión de demol demoledor la misión demoledor es la más difícil. Y ya la hice. Ya, ya, y ya la hice. Bueno, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Pero he hecho la misión demoledor. Y es la más difícil. No estoy mintiendo. Desde de, de, de, de esa parte estoy iniciando. ¿Ves? ¿Ves? Ya hice la misión demoledor. Que es la misión del helicóptero. A control remoto. Y es plantar cuatro bombas hasta que hasta que hasta que no planta las cuatro bombas el edificio no explota y entonces y, y, y debe tener y, y debe tener muchísimo cuidado en no tener y lamento que no lo grabé lo hice anoche esa misión tan difícil misión más difícil del juego hecho la misión más difícil del juego no voy a contar un poquito de armas ocultas. Aquí tengo la, la micro-UCI. Que ya sé dónde es su ubicación. Es detrás del pain spray. Está aquí donde evitamos el coche. Y ahí, y, ahí, y ahí perdemos a los policías. A los policías y a los militares. Pero ya. Aquí ya encontramos esto. Pero bueno, no es mucho. Así que... Bueno, no me importa si el juego, es, es, es, es porque este juego es de 2002, pero es el décimo aniversario y un, una versión remasterizada, ¿no? Bueno, lo único que hicieron solo es aumentarle un poco las gráficas, los efectos. Solo es una pequeña versión remasterizada porque porque la, la, que la de 2002 estaba un poco... No, no tenía buenas gráficas, pero ahora sí, tienen, sí que mejoró un poco el brillo. Un, poco, un poquito de cosas, el HUD lo ha mejorado, y ten en cuenta que antes el para PC se podía en 4.3, o sea, un formato como, o sea, o sea, como la televisión antigua y también el ratio de un Wave de ahora, de, la, también la de tu iPad, pero, que también es formato 4.3, pero aquí, pero aquí está en pantalla completa, o sea, en 16.9, o sea, la, la, la pantalla de, de mi celular, no estoy mintiendo, es verdad. Vamos a... Tommy, come, join me this looks delicious eh? a snout. No, no, no, no facts. Tommy you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual this isn't getting me any closer to my money Tommy, my friend, you are not in liberty now here we do things differently. Bueno, me, me dijiste era una misión y aquí hay otra arma oculta que es una pistola. Y es que sí, yo me sé un, una ubicación de ciertas armas? Yo tengo la ubicación de la, de la Tec-9, la pistola, la UCI y otras cosas. Pero bueno, y ahí no debería estar disparando a gusto esa pistola. Voy a tomar esta, esta, esta otra arma. A ver, voy a bajar el brillo porque apenas me estoy despertando. Ya, ya tengo suficiente munición, pero el problema es que solo me darán pistola. Pistola, la, la Mac, la Mac, la Mac 10 Y ten en cuenta que aquí en este juego no puedes usar varias armas al mismo tiempo Si vas a usar otra arma que sea del mismo tipo, la, se, la, se reemplazará con la otra De hecho el objetivo está, está arriba de ese edificio creo Vamos a subir por aquí Pero no es problema pero no hay problema para mí que voy a subir por aquí. Voy a ir bien armado. La escopeta también está por la playa. Vamos. Vamos. Es muy difícil subir por aquí. que si no me voy para abajo. Ya veo. A ver que voy a matar a este tipo. ¿Qué? ¿Misión fallida? ¿Cómo misión fallida? Ay, no. A ver, vamos a volver desde donde estábamos. No, pinta de hacerlo desde el principio. Ah, lamento por no esquipear esto. No estará. Se está escapando. Está por aquí, pues. Está por aquí, por. Va por aquí, va. Va a matar. Voy a matar a este tipo. No me he ido a, a, a conducir motos. En serio, me, y, me, y me ponen dos estrellas Increíble Me persigue la policía ya Me persigue, me persigue la policía ahora Escapate, que que, que no, que, no, que, que no, no, no le quiero reprimir a ustedes, policía Pero ya continuamos esto, policía. Sí, no no has he hecho nada, <ríe> listo. Ya cumplimos la misión, misión superada. ahora que ahora que más cosas van a ver aquí alguien me está llamando yo no sé quién es in Vice Point. está aquí al teléfono público ok voy a ir al teléfono público que está en Vice Point creo que está más al norte Apago eso. Vamos directo aquí. Volvemos en breves. No, no les grabé todo el viaje porque si no les canso todo. Bueno, ya llegamos aquí, al de buen público ya lo tenemos justo enfrente nuestro. Y, y justo empieza a llover, elimina a la esposa. Vamos a ver qué dice. A, well done, you, a, hmm. a ver, aún nos piden. Está justo la collería y, lo, y está, está al frente mío. A la grande, a la grande, voy a necesitar un auto. He dejado el otro ahí, aunque debía haber agarrado este. bueno pero voy a agarrar este. No. No, gracias. Apago la radio ya. Un accidente de, de, de auto. Y lo más malo es que va a también no anuto también. No puedo utilizar ni un arma. Tengo que dañar el Tengo que dañar el auto. Por Dios. El problema es que está lloviendo. es que el coche ese que derrape. no no es que, es que aquí no, no puedo usar trucos mira cada vez que me choco se me, el, el coche se va se va directo al muro y no puedo controlar el coche porque se puso a llover no puedo usar ni un arma Es verdad, es verdad, la lluvia Ojalá que la lluvia se quite Pero no, la lluvia no se va No se quiere quitar la lluvia No se quiere quitar la lluvia Y cada vez voy a perder pierdo el control Cada vez que me choco contra un auto Porque se me cruza en mi camino Porque tiene, tiene que aparecer De verdad es la lluvia No me dejó. Fue la lluvia, fue la lluvia Que no me permitía acelerar Fue la lluvia Ok, ya volvemos o si, o si ya volvimos Y esta vez voy a usar un, un, este coche Que tracciona mejor en la lluvia Ahora sí Aunque mejor haría caer al agua Pero Sabe que lo, que lo intento matar pero me pidió que me la, que la matara así que y no puedo usar un arma así que si utilizo un arma voy a saber, voy a saber que, que, que utilice armas así que la misión fallaría así que así que no pero maldito que hace que quiero pero no entiendo por qué giro a la derecha y va a ir para la izquierda Poli policía, policía de verdad Se cruzó en mi camino Va a dejar que se me escape Por lo menos no me puso ni una estrella Y lo más malo porque ella no llama al policía No, voy a utilizar armas Voy a usar armas. Oh, my God. Debo seguir destrozando el coche. No voy a dejar que no voy a dejar que se me vaya. Mm -hmm. Por Dios. ¡Toma! El coche va a explotar. ¿Ves que explota el coche? Tenemos, tenemos... Tenemos que dejar el coche atrapado porque si no se me va a escapar. Por Dios. Va a explotar. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! Claro, no debía usar un, un arma. Ahora, ahora sí, ahora, ahora sí lo de la dejé estallar. Ahora, ahora debemos irnos de aquí. Ahora sí vamos a guardar partida y al terminar el video. En este punto, no se escucha nada, debido que el sistema me quitó el audio, y por esa parte el audio no se escuchó. Pero solo les digo para despedirme de este video, que te no se te olvide suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar tu me gusta, y compartirlo con tus amigos para que seamos más gente en el canal. Nos vemos en el siguiente video. Lamento por mi ausencia.